Dinoictio en caso de necesidad Percibo problemas. Actividad de dragosaurios bajo la superficie del mar ¿Ah, sí? Pues espero que les muerda un tiburón Deberíamos comprobarlo De acuerdo, pero Tirano y Tricera son los únicos que están cargados de energía No deberían ir solos, sí, sí, es una trampa ¿Y si llamamos a los dinoarmas? Los tres están cargados y listos. Nos pondremos en contacto con ellos y haremos que se encuentren con vosotros. Buena idea. Tricera, vámonos. Allí están. ¡Tenemos que dejar de vernos así! ¡Idiotas! ¡No estáis siguiendo el plan! ¡Primero hay que rodearlos y luego destruirlos! Tengo que reconocer que no es un mal plan. ¿Qué hacemos ahora? Va a ser difícil luchar contra ellos bajo el agua. Vamos a tener que tratar de defendernos hasta que lleguen los dino-armas. ¡Ya están rodeados! ¡A por ellos! Qué tus amigos y tú no sois bien recibidos aquí. ¡Todo el mundo fuera de mi casa! ¡Ese maldito pez lo ha estropeado todo! ¡Retirada! ¡Retirada! La mujer pez hace unos movimientos muy buenos. Yo también los haría si supiese nadar. Tirano, tricera, ¿estáis bien? Sí, tío. Muy bien. Gracias a ti. Buen trabajo. En el agua eres la mejor de todos. ¡Aquí estamos! ¿Necesitáis ayuda? Me alegro de veros, pero me temo que llegáis un poco tarde. La batalla ha acabado. ¿Qué? ¿Los habéis vencido vosotros solos? No, ha sido Dinoictio quien los ha vencido. ¿Dinoictio? Os presento a una vieja amiga, Dinoictio. Es un placer. Mis amigos me llaman Tío. Cuando haya que luchar bajo el agua, podéis dejármelo a mí. ¿Ah, sí? Yo soy bastante bueno en el agua. Las tortugas son resistentes, pero lentas. <ríe> que seas más rápida no quiere decir que sepas lo que haces. Y supongo que tú sí. Desde luego. Primero, tengo más experiencia en combate. Por lo tanto, soy mejor que tú. Oh. Y puesto que eres hembra, no tienes el mismo espíritu de lucha que nosotros. ¡Ah! Comparado conmigo, nadas de un modo que parece que aún necesitas flotador. ¡Discúlpate! Pobre Ark. Esta Perdona, vez sí que ha metido me la pata. ¡Me disculpa. <risas> ¡Tío, bájame! ¡Me estoy mareando! No había conocido a nadie como ella. Comparado conmigo, nadas de un modo que parece que aún necesitas flotador. ¡Discúlpate! ¡Tío, bájame! ¡Me estoy mareando! Me pregunto si le gusto. ¿Que Ark se ha ido? No lo entré. No estoy seguro. Pak y Kenti nos han dicho que no lo han visto en varios días. ¿Y por qué iba a marcharse sin decirle nada a nadie? Ark nunca había hecho una cosa así. No tiene ningún sentido. A no ser que Ark se haya tropezado con algún problema. Ark no está en peligro. Si fuera así, lo percibiríamos. ¿Y no podéis percibir dónde está? Percibimos que está cerca, pero no estamos seguros de dónde. Tricera y yo estamos recuperando energías y me gustaría que el resto de los vino Caballeros las ahorrara para una emergencia. ¿Podríais ir a buscarlo? Sí, desde luego. Saldremos por la mañana. Tranquilo, le encontraremos. Y Paki, dijeron que Ark suele pasar el tiempo en la playa o dentro del agua. Si está en el mar, va a ser difícil encontrarle, ¿sabes? ¡Un momento! Buscaremos ayuda. No lo entiendo. ¿Qué estás haciendo? Queremos encontrar a Ark, ¿no? Pues voy a pedirle a la Dinodaga que nos indique dónde está. Por allí. En las montañas. Pero si le gusta tanto el mar, ¿qué está haciendo allá arriba? No tengo ni idea, pero vamos a averiguarlo dentro de muy poco. Vayamos a buscarlo. Vamos a beber agua. Vale, por aquí. Ah, ¡Esto está mejor! Hemos recorrido un largo trecho y ni rastro de Ark. ¿No nos habremos equivocado? ¿Ah? Tiene que estar cerca. Según la dinodaga, debemos ir corriente arriba. Ark pesa bastante. Tendríamos que ver sus pisadas, ¿no? He ido por aquí. Espera, ¿qué es ese ruido? ¡Mira! ¡Allí está! ¿Pero qué está haciendo? <risa> Será mejor que hablemos con él. ¿Sí? Hola, Ark. Hemos estado buscándote por todas partes. ¿Qué hacéis aquí? Todos están preocupados por ti. ¿Por qué estás en la montaña? ¿Qué te ha hecho desaparecer así? ¿Qué ocurre, Ark? Dinos qué te sucede. Nos gustaría mucho ayudarte. Dinos cuál es el problema. Bueno, ella es el problema. Es un relieve de Tío. Era esto lo que estaba haciendo. ¿Por qué es Tío un problema? ¿Estás aún enfadado porque se rió de ti? No, no, no. No No estoy loco. Bueno, no de esa manera. Me refiero a la otra. Lo que quiero decir es que estoy loco. ¿Ah? No puedo razonar. Deberíais verla. Cuando se mueve, es el ser más lleno de gracia. Se desliza por el mar como el mercurio, más deprisa que nada. Parece que las aguas saben cuando llega y se retiran para abrirle camino. ¿Y fuerte? Los dragosaurios no tienen la menor posibilidad con ella cerca. Y su rostro. No sé lo que me pasa. Me duele aquí solo de pensar en ella. ¡No es nada grave! ¡No te preocupes, te pondrás bien! Ese dolor no es en realidad un dolor. Se llama amor. ¿Amor? ¿De qué hablas? Ar, que ¡Estás loquito por Cío! Dice que no puede dejar de pensar en ti. Hasta ha esculpido una imagen tuya en la ladera de una montaña. No puedo imaginar por qué. Apenas le conozco. Esa es la cuestión. Quiere conocerte mejor. Cío, ¿no te gustaría a ti también conocerle? Reconozco que es atractivo, pero estando la Tierra bajo la amenaza constante de un ataque no es momento para tonterías. Cío, ten corazón. No puedes ignorarle. Tiene mucho interés por ti. Y desea demostrártelo haciendo una cosa especial por ti y tiene que haber algo que pueda hacer. Bien. De acuerdo. Hay una isla al sur en la que hay un volcán inactivo y en el fondo... Hay un rubí, eso me gustaría. ¿Qué? ¿Quieres que te traiga un rubí? ¿Y del interior de un volcán? Hasta pronto. Bueno, ¿qué ha dicho? Antes de contarte lo que ha dicho, quiero advertirte de que las mujeres son complicadas. Es difícil saber lo que quieren. ¡Por favor, no me tengas! ¡Es la incertidumbre! ¡No puedo esperar ni un segundo más! ¡Dime lo que ha dicho! ¡Me odia, ¿verdad? Um, no, Ark. De hecho, dijo que pensaba que eras atractivo. Seguramente lo dijo solo por ser amable. Estoy demasiado azorado. Solo quiero meterme en mi concha. ¿Y qué hay del rubí? Vamos, cuéntaselo. Calle, Kaito! ¡No creo que Ark quiera dar pruebas de lo que es capaz de hacer! Eso debe decidirlo él, ¿no te parece? Además, no puede ser tan difícil para un dino caballero. Quiere un rubí que hay en una isla cercana. No importa si tío quiere ese rubí, será lo que le consiga, aunque me cueste la vida. ¿Qué? Por ella lucharía con un ejército de dragosaurios. Tal vez deberías escribirle un poema. Las flores son muy románticas. ¿O oh, qué te parece una cena a la luz de las velas? Uy. ¡Baja de las nubes, Kaito! Vale, vale. Paki y Kenty pueden ayudarte a encontrar el rubí al llegar a la isla. ¡Sí! Tío nos lo dijo. Nosotros se lo dijimos a Ark y ahora vamos todos a la isla. Parece divertido. ¿Seguro que no queréis que os acompañemos para ayudaros? Tranquilo, tricera. Nosotros podremos encargarnos. Si necesitamos ayuda, os lo haremos saber sin falta. Esto está chupado. Volveremos antes de que os deis cuenta. Bien. Tened cuidado. ¡Qué isla más bonita! Pero, ¿cómo vamos a llegar hasta el fondo del volcán? El cráter es de roca maciza. Utilizaremos mi taladro óseo No llevará mucho, puede atravesar lo que sea Manos a la obra Vosotros deberíais esperar aquí Va a haber muchos fragmentos de roca volando Vale, no hay inconveniente, suerte chicos Gracias Kaito Hasta luego Ay, Ahora podemos descansar un rato ¿Ah? Rina, espera ¿A dónde vas? Voy a explorar la isla ¿Para qué crees que he venido entonces? Debí haberlo sabido ¡Oye! ¡Espera! <risa> Exploraremos la isla. ¿Quién sabe qué descubriremos? Me contentaría con una hamburguesa grande con todo tipo de cosas. Oye, podemos explorar un rato si quieres, pero no deberíamos alejarnos de la playa. Dijimos que los esperaríamos allí, ¿recuerdas? ¡Agáchate! ¿Qué pasa ahora? ¡Mira ahí delante! ¿Qué es ese artefacto? Sé tanto como tú. Vamos a averiguarlo. Espera, podría ser peligroso. Parece un platillo volante. Pero no veo la escotilla de entrada por ninguna parte. ¡Ya estoy viendo! Rina y Kaito descubren una nave extraterrestre en una isla volcánica. ¿O ¿Qué tal este? Se ha realizado el primer contacto. Los extraterrestres dicen que Elvis vive todavía. Esta cosa es muy blanda. No creo que haya sido construida para viajes espaciales. ¡Oh, ¡Kaito! ¡Fíjate en eso! ¿Ah? ¿Crees que es otro ovni? Quizás sea la nave nodriza. ¿Sabes? La otra tal vez sea un compartimento de carga colgado debajo. Hmm. Y tienen que separarse cuando llega el momento de aterrizar en un nuevo planeta. ¡Sí! Hmm. También es blanda. Creo que necesitamos verla desde una perspectiva más lejana. De acuerdo. ¿Eh? ¡Un momento! ¿A dónde vas, Kaito? ¡Tenemos que subir a lo alto del acantilado! ¡Desde allí arriba podremos ver mucho mejor la nave! ¡Buena idea! La roca está caliente y sigue calentándose. Ark, ¿estás seguro de que el volcán está inactivo? Si hay lavarriente detrás de esta pared de roca, estaremos en un apuro. ¡Imposible! No está activo desde hace un millón de años. ¡Debo conseguir el rubí! Resultan muy familiares. Se parecen a algo que he visto. ¿Qué crees que son esas hendiduras que hay en el extremo? Buena pregunta. Esa forma semicircular hace que parezcan marcas de dientes. Mm, ¡Qué raro! ¿Oh? ¿Qué produce ese sonido? Echemos un vistazo. ¡Vamos, enclenques! ¿Ya vais a eso mover las patas? Hay algo previsto para los dientes. Tengo la sensación de que están a punto de caerse. Solo por eso harás diez largos más! ¡Es por tu propio bien, Memo! Como no aprendas a maniobrar dentro del agua, ¡no tendrás la menor posibilidad contra Dinoícteo! Podrías haber buscado una piscina de aguas termales. ¡Ah! ¿Para dragosaurios de 20 toneladas? No creo que os permitan entrar en un bandeario! Aprendiendo a nadar para vencer a Tío cuando luchen contra ella. Así que lo que vimos no eran ovnis, sino un flotador y una tabla de natación para dragosaurios. ¡Qué fastidio! Se acabaron los titulares. Hay que buscar a los dinoarmas y avisarles. <risa> ¡No os quedéis inquietos! ¡Destruid inmediatamente a esos humanos! Cualquiera que nos haya visto así debe ser destruido. Imaginaos el daño que causaría nuestra imagen si lo contamos. No podemos dejarlos vivos, es muy embarazoso. ¡Corredlos! ¡Corramos! ¡Por aquí! ¿Y ahora qué? ¡Sabía que estaríais ¡Ah! aquí! <risa> Como podéis ver, no hay lugar a donde huir. <risa> ¡Ragosaurios, destruidlos! <risa> ¡Esto se acabó! Tino por los antepasados! ¡Figuiente de las mareas, vino caballero armado! Así se hace, tío Pero si es la mujer pez fatal de los caballeros. Por desgracia para ti no estás en el agua Y te superamos en número en una proporción de 20 a 1 <risa> Un poco más, casi hemos atravesado la pared del cráter Te lo repito, Ark, la roca está más caliente de lo que debería Por favor, si no puede resistir el calor, sal del volcán Un poco más... ¡Voy a encontrar el rubí! Imposible, <risa> ¡Venga, salgamos de aquí! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué pasa? ¿Qué será <risa> eso? Parece que procede del volcán. ¡Sálvese quien pueda! ¡Al agua! ¡Rápido! <risa> Kaito, Rina, ¿estáis bien? Hmm. Uh -huh. Boguin es peligroso. ¡Ten cuidado! ¡Dejadme a mí! ¡Escuchadme! ¡Emplead movimientos subacuáticos! ¡Eso me apetece verlo! ¿Eh? ¡Qué trama, sitio? ¡Déjate ver! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡¿A dónde ¡Un De hacer eso. ¡Imbéciles! La superáis en una proporción de 20 a 1. Si atacáis a la vez, podréis destruirla fácilmente. ¡Encontradla! El entrenamiento ha dado sus frutos. Está rodeada y no puedes escapar. ¡El batallón de dragosaurios acuáticos va a destruirte, dinoictio. ¡Ahora! ¿Has tardado mucho? Estaba buscando un rubí. ¡Escudo! ¡Dino arma! ¿Me este baile? ¿De acuerdo? ¿Vamos? Sí. ¡Ahora! ¡Yo te tengo! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es tu turno, Drago Queen! ¡Ay! ¡Ay! ¡He vuelto a fracasar! ¡Adiós! ¡Y llévate a tus amigos! ¡No es necesario! ¡Ya nos íbamos! Me alegra verte, Fío. Has llegado justo a tiempo. Percibí que algo estaba ocurriendo y vine a comprobarlo. Entonces descubrí que estabais todos aquí, lo que fue estupendo, porque he necesitado ayuda. Decidme qué hacéis aquí. ¿No lo recuerdas? Estamos buscando el rubí que querías. Oh, no creeríais que hablaba en serio, ¿verdad? ¿Quieres decir que esa es la razón de que vinierais? ¿Os habéis tomado tantas molestias por mí? Nadie había hecho en mi vida nada parecido. ¿Qué? ¿Quieres decir que me he matado a trabajar? ¿Que he estado a punto de abrazarme y que nunca quisiste el rubí? Cálmate, estaba cuando la necesitaste. Deberías agradecérselo. Sí, Yo sí, se hizo cargo de aquellos dragosaurios. No lo dirás en serio. Fui yo quien se encargó de los dragosaurios. Ella nunca podría haberlos vencido sin mí. Deberías haber visto su sonrisa oh. cuando aparecí. Lo que es natural, porque se moría por volver a verme. Oh. ¡Escucha, machista, ingreído y arrogante! ¡Una palabra absurda más y no aceptaré las excusas que estás a punto de pedirme! ¡Jolín, todo iba tan bien! ¿Al que siempre ha sido bocazas? Sí. Solo se le da bien coger almejas. ¡Tío, <risa> por favor! ¡Ja, <risa>